Buenos estimado, ¿cómo estás? Qué bueno verte hoy. Gracias por todo. Voy a decirte una cosa. Dios nos llama a bendecir a las personas de un modo particular. Existen diversas formas de bendecir, pudiera ser evangelizando, pudiera ser dándoles paz. La forma en que uno es llamado a bendecir es alejándose, ignorándolos de manera total. Así uno les otorga libertad, les otorga tranquilidad, uno les ignora para que aprendan a resolver, sin molestar. Eso representa un amor inmenso. Hay que compartir con otros la capacidad de resolver por sí mismos. Pero en este sentido, ignorar no quita la obligación de saludar, de dar un elogio cumplido, de agradecer y de despedirse. Porque las cosas deben ser bien hechas, ya que es correcto, y no voy a entrar en detalles. Lo cortés no quita lo valiente. Las groserías le restan belleza a tu personalidad. Hay que proceder bien, sin mirar a los demás. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de panes y peces, porque él estaba dando entre líneas el mensaje de que uno debe comer, alimentarse, para poder desarrollar bien las actividades. Entonces, lo primero siempre, antes de salir de casa es comer bien, por tal motivo, luego de que te despiertes, te cepilles y te bañes, precisas cocinar, preparar tu vianda y comerla. Eso es lo primero, comer. Igualmente, cuando sales y llegas a la casa. Debes agarrar un vaso con agua. Sentarte cinco minutos. Y luego comer. ¿Lo captas? Entonces, la misma operación de comer, debes hacerla. Antes de alistarte para dormir. Tú siempre precisas en privado. Practicar fórmulas conversacionales. Cosas como: Hola, ¿todo bien? Es un placer verte. Gracias por todo. Hasta luego. Aja. Estas cosas hay que practicarlas. Ellas aportan elegancia al actuar. Por favor, publica por Facebook diariamente tu oferta de servicios legales. Por último quiero dejarte la invitación para que hagas 30 minutos de ejercicios diarios. Puede ser caminar, porque si no te ejercitas pierdes salud. Gracias por escuchar este mensaje. Queda en la paz de Dios. Continuaré orando por ti. Hasta luego.